En este momento nosotros vamos a conversar con Raúl Monegro, vocero del FALPO, Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, que está con nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a hablar con Raúl acerca de las exigencias de reivindicaciones y el tema obligado de toda la uh -huh. nación, sobre todo de grupos de presión como el FALPO, de la reforma policial. Esos dos temas vamos a tratar con Raúl Monegro este día. Buenos días, Raúl. ¿Cómo Buen estás? Buenos días, Raúl. Buen día gracias placer tenerte aquí. Profesor Amado, ¿no? sí, gracias. Eh, Francis <coughs> Yengen. Eh, estamos aquí presto para responderle y dialogar sobre la situación que vive en nuestro país. ¿Cuáles son las reivindicaciones más perentorias de San Francisco de Macorís, de los barrios, de la zona... Eh, que circunda el casco urbano y del mismo casco urbano también, ¿por qué no? Adelante. Mira, eh, San Francisco de Macorís viene padeciendo de demandas que de, de, diríamos nosotros que son simbólicas mm. y ya parte de la cultura que no se ha eh, materializado como la Plaza de la Cultura, eh, la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan, el hospital se inició pero... Tiene casi un año paralizado la avenida Circunvalación. Pero aquí hay una demanda que eh, casi nadie eh, la menciona ni le ponen atención. Y es una claro. de las más prioritarias, el sistema cloacal. Ah, Ese es un problema de salud, de situaciones que se pueden presentar. Eh, con, el, con el sistema cloacal que existe, que ya vivió su vida útil hace un gran tiempo, y una gran parte con el crecimiento que tiene San Francisco de Macorís no tiene eh, ese sistema. Pero también nosotros creemos que el puente de Ugamba eh, ha sido una necesidad y que incluso el expresidente Danilo Medina estuvo ahí hace unos cinco meses, también vino una comisión del Senado encabezada por el senador de la provincia, y eh, solamente... Eh, parece ser que cogen esa visita turística ante una situación o de esos sectores que padecen a diario, lo que tienen que pasar de un lado a otro con el peligro que se presenta. O sea, eh, hay demanda insatisfecha, muchas, y vemos como gobierno tras gobierno se comprometen, son promesas de campaña, pero después que llegan al poder se olvidan de. Eh, pueblo de San Francisco de Macorís y eso trae como consecuencia que permanentemente haya movilizaciones y protestas en este pueblo porque es un pueblo beligerante, un pueblo que no lo vencen, que no se cansan y que conoce su derecho y lo ejerce con la movilización y la protesta establecida en la constitución. Me reintegro ahora, Raúl. No sé si hablar, se si hablaron de, si tienen pautado algún tipo de no, protesta. estamos iniciando. Ok, o sea. perfecto. Eh, ¿Tienen he pensado a propósito de estas reivindicaciones que se entienden que no han cumplido para San Francisco de Macorís, como por ejemplo el puente Ugamba? Ya nos escribe Hipólito y, y da pena que todavía esa comunidad no se la haya podido resolver. ¿Qué tienen ustedes pautado eh, hacer? Sí, decirle eh, que eh, se me, se, no se me quedaba, sino que hablaba de las tradicionales demandas que tienen años. Y ustedes saben que recientemente, y nosotros lo tenemos como prioridad, se han eh, sumado dos demandas que afectan a una gran parte de San Francisco de Macorís, que es eh, en la estafa que se le ha hecho a un grupo, a, un, a una gran cantidad de franco Macorizano, la compañía Muné y que el gobierno no ha querido presionar, no ha querido... Eh, no solo el que está, sino el que el pasado no han, querido, no han querido actuar en consecuencia y utilizar la ley para que ese dinero sea devuelto a toda esa familia que han sido afectadas y que hay muchas que eh, muchos que han muerto ya eh, esperando que su sustento salía de ese dinero que tenían ahorrado en, en esa compañía. Pero también ustedes saben que la naturaleza, eh, a veces es un poco cruel y cuando llueve la situación que se presenta en un grupo de eh, municipios o de sectores que están a la orilla de Río Jaya, como el sector Santa Ana, La Manicera, Ugamba y parte del 24 de abril. Esas son demandas que no esperan y que están ahí y que son eh, demandas hasta de vida o muerte si no se solucionan eh, rápido. Nosotros... Eh, Toda esa demanda y toda esa situación nos lleva, vuelvo y repito, va a la redundancia, nos lleva al proceso de lucha permanente. Y hemos, eh, en este año después de que inició, hemos hecho una serie de actividades y que continuamos el 14 de este mes, o sea, en la próxima semana vamos a hacer una gran concentración en el parquecito de los la a las 5 de la tarde. Estamos viendo todas las posibilidades y las situaciones que hay aquí en San Francisco de Macorís, el país de inseguridad, de carestía de los artículos de primera necesidad, los combustibles, y cómo se disminuye eh, el poder adquisitivo que tiene este pueblo, que ha entrado en una situación precaria y difícil en términos económicos y de subsistencia. A propósito de, de eso, eh, Raúl, el presidente de la República ha solicitado 45 días más de emergencia, de estado de emergencia, el cual fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados. Eh, ¿Entiende ustedes que dentro de este proceso de emergencia que todavía vive la República Dominicana, es justo, es correcto eh, solicitar obras? Mira, eh, eso prácticamente... Eh, tiene su beneficio para el gobierno, porque en términos de pueblo no se ha eh, evidenciado. Nosotros entendemos que esa, ese eh, estado de emergencia que se ha decretado o que lo aprobó la Cámara de Diputados es eh, una falla. Ya la gente no está respetando las medidas que se han tomado eh, dentro del estado de emergencia por parte del gobierno. Ustedes ven cómo la semana pasada, cómo se llenaron la playa, cómo había fiesta, cómo la policía no tenía el control. Además, se presta a mucho a la corrupción. En el estado de emergencia hay cosas que, como estamos en un estado de emergencia, se pueden hacer sin ir a licitación, sin... Eh, eh, y hacer los procesos eh, protocolares que hay para construcción y cosas. Y eso, ustedes saben, los escándalos que vienen dándose desde el pasado gobierno y que también en este gobierno no ha sido eh, la excepción. O sea que creemos que ya no tiene o no surte ese efecto que eh, en una primera etapa, cuando la pandemia inició y que eh, vivió su máxima presión, podía surtir. O sea que es una falta, es una falla de, de gobierno y diríamos nosotros eh, una, una forma de de justificar cosas que no debieran ser y que son indebidas. Bien, mira, eh, Raúl, hemos visto, y, y lo digo para, para ver si hay una reflexión respecto a, a planes que se tiene por la entidad de desarrollo que se creó bajo la ley de desarrollo nacional y que ustedes son miembros como entidad, ¿verdad?, en, en los proyectos que se han presentado, que recoge cada una de esas obras, según vi lo que nos planteó aquí una ocasión el padre Isaac, ¿cómo que se llama la entidad? Eh, eh, Consejo, Consejo de Desarrollo, de Desarrollo Provincial. Provincial. Ustedes han interactuado, pero he sentido una especie de distancia, entre lo que se proyecta por el, por la entidad y los grupos populares. Mira, Francis, déjame hacerte un recuento uh -huh. de, de, de esa situación del Consejo Provincial. De, cuando se inició, eso tiene mucha vinculación con las Naciones Unidas y o sea, eso es a nivel de América que existen en, en casi todos los países. Nosotros, la Unión de Junta de Vecinos y nosotros como Falpo representando la parte social y popular de San Francisco uh -huh. Macorís eh, se nos invitó. Y cuando se estructuró, incluso si ustedes buscan los estatutos, en los estatutos está mi firma, está la firma de Odilí, que fuimos de lo que creamos parte de la creación de, ese, de, esa, entidad. de esa entidad. Después, con el tiempo... Eh, y Lamento decirlo, hay gente que no representan a nadie y están ahí en el Consejo Provincial que tú no sabes a, a qué institución, a qué sector pertenecen, porque están ahí, porque hay un grupo que se ha, es, ha lo adueñado. Eh, después lo, lo diríamos, nosotros tenemos mucho tenemos mucho tiempo que no vamos. Sí, que, llegó el tiempo el y se han hecho, Asamblea. diríamos nosotros, muchas reuniones. Y actividades. Y nosotros como movimiento social nos han eh, aislado, no, no ni siquiera nos, nos invitan. Nosotros... Por eh, eh, pues eso dice del plan de desarrollo, porque lo que se procura es reducir claro, incluso, la confrontación y ustedes son miembros. Y por eso que me toma la, la atención. Estuvimos o tuvimos contacto a través de la compañera Odilí con uno de los representantes a nivel nacional, de los que pertenecen a La ONU y no decía, y se lo dijo en una reunión a ellos ahí mismo cuando preguntó que dónde estábamos nosotros, los grupos sociales. Y ellos le dijeron que, como que nosotros no, no estamos participando, pero están en documento. Él le dijo textualmente, según me dijo Dili, que él habló con él, que eso no servía ni funcionaba si no estaba la parte social. Estoy en ese sentido, él quedó de, de llamarnos porque quería reunirse, porque está interesado en que nosotros regresemos a formar parte de ese comité de ese eh, comité provincial sí. eh, de desarrollo porque eh, como te dije hay gente que no representan a nadie que están ahí y eh, no sé con qué interés o cuál es la intención nosotros eh, nos interesa estar siempre donde esté el pueblo y estamos al lado del pueblo uh -huh. o sea no nos ha hecho falta ni estamos muy motivados por lo que te dije nosotros eh, no somos Raúl Monegro como persona, sí. nosotros representamos una institución y donde vamos representamos la institución. Entonces, nosotros entendemos que ese espacio que existe debe ir representado por las instituciones y sectores de San Francisco de Macorís, no como persona, porque eh, cuando van con perso como persona tiene, tienden a, a pensar como persona y no como grupo. No, no con la mitad no de la colectividad. Sí, te entiendo, pero no cree que esto podría causar, ya que ellos se erigen como entidad jurídicamente establecida, como los reclamantes genuinos de esas obras que tú mismo mencionaste y que están contenidas ahí, o se dispersen los actores y Mira, ustedes por su lado un, un, un, un reclamo. Y ellos por su lado. Mira, Creo que debe haber mira, una comprensión. Y, y Carolina, el maestro y Yeye. La última reunión era como un taller que, que nosotros participamos. Y hubo un señor que tuvo una cachaza, que estaba hablando de eso que son partes, diciendo que ya conseguimos el hospital de especialidades. A través de nosotros se, se va a hacer el hospital de especialidades. O sea, estuvo o sea, se, se, sí. se, atribuyó, sí. se atribuyó algo. Nosotros no lo hacemos para que nos lo, nos lo reconozcan. Lo hacemos porque somos solidarios, somos parte de este pueblo, queremos el progreso de este pueblo. y no. sentado ahí. Escuchando. Sentado ahí. Lo escuché, yo lo escuché y dije, pero bueno. Eh, y así son las cosas. Todas esas demandas para ellos eh, presentarlas, la hablaron con nosotros y nos dijeron cuáles eran las prioridades. Y si tú ves es el mismo pliego de demandas que ellos tienen ahora, nosotros tenemos otra manera de acompañar al pueblo, de priorizar y saber cuál es la que más le conviene al pueblo, no la que más le conviene a algunos sectores de poder. O, o a Raúl Monegro. Sí, o a Raúl Monegro. Por eso tuve que siempre estamos acompañando a sí. los sectores, vamos a los sectores que son los que en realidad padecen la situación eh, desastrosa que estamos viviendo, por muchísimos factores, podemos decir por la pandemia, por la improvisación del nuevo gobierno, por los artículos de primera necesidad, pero a... siempre estamos al lado de los que no tienen voz, de los que más necesitan que una... lo ayuden. Otra preguntita aquí para aprovecharte. ¿Tú, la relación ¿Cómo percibes el ayuntamiento en la realización y concreción de un presupuesto participativo en el municipio. No obstante, sabemos que empezó en una etapa de pandemia, pero que ya hoy eh, tenemos otra etapa. ¿Cómo el ayuntamiento lo percibe en el movimiento? Como desastroso. ¿Cómo va a ser? Sí. Nosotros... Desastroso, hemos, dice usted. Sí, una gestión desastrosa, eh, sin, con poca planificación ustedes ven como la la libertad además yo quiero que ustedes me digan que ustedes, eh, y aquí se interactúa con los televidentes cuáles obras se han iniciado y se han concluido de parte de este gobierno ya, ya el gobierno municipal sí, ya tiene sí. un año Sí. ya tiene un año sí, si ustedes tenés recuerdan ahora en sí. agosto tiene, que, él, que él iba a empezar no en, en abril porque en abril cambió no no pero que él dijo que era en agosto porque el, el, la pandemia 24, pero está, el, bien, está bien está En eh, eh, la pandemia no ha reducido ya, mire, mire. en ningún en ningún en ningún ámbito, el presupuesto, el presupuesto del ayuntamiento y lo que percibe o sea, puede ser que los lo, lo impuestos municipales hayan bajado, entiéndeme, pero los impuestos municipales no son es un complemento, es un complemento sí. no es la gran parte para no hacer lo cosas del Estado. Raúl, para hacer entiéndeme, cosas entiéndeme, lo que pasó fue que la alcaldía dijo que era después de las elecciones primero había que esperar a que pasara la cuarentena, luego las elecciones, para ello empezar a pero trabajar pasó. Sí, y, y, ahora, de agosto, y ahora hay que, hay que esperar que... que pase la semana la santa dos la segunda dosis de bueno. o que se vacunen todos los dominicanos bueno, <ríe> bueno vay, pero mira pero a mí no... me ha preocupado una obra que creí que se había realizado que es en la avenida libertad y vi y yo tengo que preguntarle a, a ustedes esa obra estaban consignada y se están cumpliendo en la avenida sí, libertad estaban consignadas y lo informe que nosotros tenemos es que que lo que habían ganado esa obra en el concurso que hizo la, la pasada gestión, eh, ya no son ellos que la están haciendo, que la está haciendo una persona o un ingeniero muy eh, vinculado a la, a la gestión del ayuntamiento actual. Ahora... Nosotros no Pero vamos. a si había consignación ahí, sí. debieron hacer una nueva li sí. licitación. Hacer una nueva licitación. Ahora, nosotros estamos investigando qué pasó, por qué se la adjudican a esa persona que es muy allegado y es parte de partido, de, de gobierno o de, de gobierno de municipal, pero, Raúl, de lo que están dirigiendo. Es y nosotros no queremos está caer en, en especulación oh, y vamos a investigar y en algún momento vamos que a denunciar que no, no, no, por no, qué se le ha hecho... Mira el consejo. Económico el y Social tiene ribetes constitucionales artículo sí. 251, creado por la Constitución y por la ley, primero por un decreto del 2009 del presidente, eh, del presidente eh, eh, Lionel, Lionel, Fernández, Lionel, Lionel, Fernández, Lionel, Lionel Fernández, que estuvo ligado al tema de desarrollo. Y luego, y luego, y eh, luego incluido en, en, la, la, reforma en, la, en la reforma constitucional. El Consejo está conformado no solamente por instituciones públicas, sino también por la sociedad civil, porque es un ente consultivo del Poder Ejecutivo. Entonces, que no esté el Falpo o que no esté la Unión, o no, que ellos... No, está. Pero espérate, que se pongan de acuerdo y designen un representante, pero tienen que estar obligatoriamente. Sí. Ahora, que estén ahí, lamentable que, que Raúl no quiera decirlo, pero que estén ahí gente que no representen a nada o a nadie, si es... Cierto lo que dice Raúl, si es correcto lo que él dice, pues indudablemente que es una violación no solamente a la Constitución y al criterio que le dio origen a, sí. a esta institución, al, al Consejo, sino también es una violación a la ley que crea el Consejo. Estoy de acuerdo. O sea doctor. que en ese, por ese lado ustedes pueden reclamar la presencia de, eh, en el Consejo Económico. Y y, y y creo que eso ayudaría a potencializar Atención Isa, Isa, atención. Eh, se está, se está planteando este tema con relación al Consejo Económico y Social. Es bueno que lo aclare porque tú eres una persona que ha sido siempre transparente sí. y muy interesada en que las cosas se hagan correctamente. Atención, padre Isaac. Vamos, Te dejo. Va, vamos a invitar al programa el exacto, padre Isaac. Exacto. Sí. También, Muchas bueno, gracias, Raúl. ¿Cómo no, Raúl? ¿Cualquier cosa al final? Aunque el chamo está haciendo más señas que el tramo. Hay, hay huelga prontamente en la zona. Pero que es cierto. Eh, el pro, señores, el proceso y las circunstancias determinan. Si, si se llama gracias. huelga. Sí, pero venga acá. Yo, <risa> pues, ahora más fácil de la huelga. Gracias, el... Raúl. Muchas gracias, Raúl Monegro, vocero yo del yo no Falpo. En San Francisco de Macorís, Ellos, van, de ellos ni pensando en huelga estaba Y tú estás hablando ¿Por yo, yo Que ya, vocero de guerra Porque, porque ahora es más cero. fácil Ahora es <risa> más fácil <risa> la huelga porque... El, parquecito. Ahora son... el 14, 14 de este mes A las de la, la tarde